Estoy en Ubuntu Linux en la versión 20.04, en la versión LTS. Y tengo el Shell Bash, que es el que viene por defecto en Ubuntu y en casi todas las distros Linux. Con echo shell o con el comando ps, también puedo ver que se está ejecutando efectivamente bash. Antes de empezar con la instalación y configuración de ZSH o el shell Z, me aseguro que mi sistema está actualizado dando update y upgrade. Ahora sí, para instalar ZSH, doy el comando sudo apt install zsh. Una vez que termina la instalación, lanzo el shell escribiendo ZSH. Y como es la primera vez que lo lanzo, me aparece este menú de opciones. Doy cero para que se creen los archivos de configuración. Se ha instalado ZSH en su versión 5.8. Falta decirle al sistema que a partir de ahora quiero que Michelle sea por defecto ZSH. para eso doy el siguiente comando: chsh -s el signo de pesos y entre paréntesis escribo which zsh Y para que este cambio tenga efecto, debo reiniciar la sesión, o mejor aún, reiniciar por completo el sistema. Ahora sí, ya tengo mi emulador de terminal con el Shell ZSH en su versión 5.8. Sigue la instalación del framework llamado OMYZSH que facilita la configuración de este shell. Para instalarlo puedo hacerlo bien sea con un comando curl o con un comando WGET. Es decir, antes de instalar ZSH debo tener instalado o estar seguro que están instalados curl y OWGET. También instalo GIT que me va a servir posteriormente para instalar los temas y algunos plugins. Ahora sí copio y pego el comando para instalar o ZSH y lo voy a hacer con curl. Ok, ya está instalado omyzsh, oh lo que sigue es instalar o modificar el tema e instalar algunos plugins para que mi emulador de terminal se vea un poco más vistoso, para eso primero ingreso o modifico el archivo .zshrc El tema que trae por defecto es el tema que se llama robbie Russell, quien es el creador de este framework, del framework OMYZSH. Hay un tema popular llamado Agnoster, así que para cambiar de tema quito robbie Russell y pongo Agnoster. Para probar que funciona el cambio, es decir, que asume o que toma el nuevo tema, guardo y cierro nano y reinicio de nuevo el emulador de terminal. Y aquí está de nuevo con el tema Agnoster, aunque no se ve muy bien. Para que este nuevo tema funcione en forma adecuada debo instalar las fuentes Powerline. Así que doy sudo apt install fonts raya Powerline y reinicio de nuevo. Creo que también se deben instalar algunas cosas adicionales para que Agnoster se vea mejor. Debe tener algunos símbolos y otras cosas vistosas. Lo explican con más detalle en su página de GitHub. También hay muchos más temas que podemos cambiar a nuestro gusto. Yo la verdad prefiero un tema sencillo llamado j -Trillay. Adicional al tema que realmente es solo la apariencia de mi intérprete de comandos, también puedo instalar algunos plugins que le van a dar más características a mi Shell ZSH. Aunque lo recomendable es no instalar demasiados plugins, pues esto hace que mi terminal sea un poco más lenta. Los plugins los debo escribir en esta línea. Por defecto ya trae un plugin llamado Git y voy a agregar tres plugins adicionales. El primer plugin se llama Colored Man Pages para que le ponga colores vistosos cuando se vea la información del MAN o de la ayuda del sistema. El segundo plugin se llama ZSH Autosuggestions, que como su nombre dice, es para las autosugerencias. El tercer plugin es ZSH Syntax Highlighting, que va a resaltar los comandos si están bien escritos. Salgo o reinicio de nuevo el intérprete de comandos y al ingresar de nuevo observen que dice que no encuentra los últimos dos plugins, es decir, el plugin para que las páginas del MAN se vean en colores si funciona. En cambio, los otros dos plugins debo instalarlos dando un comando de git clone. Y ahora sí ya tengo mi intérprete de comandos con el Shell ZSH o el Shell Z, con el framework oh My zsh con un tema sencillo y con cuatro plugins básicos.